Ya, este video va, no va a tener tanta visión, eh, va a ser súper al grano, y les quiero contar algo que me pasó hoy día, que son cosas que realmente terminan de hacerme creer que la humanidad realmente tiene un motivo, y que realmente la humanidad es como, weón, bueno, me puto explicar Hoy día se me perdió mi billetera Todo su contenido en total debe sumar unos 300-400 dólares Y obviamente cayendo en manos de la persona equivocada Esto puede ser mucho peor porque las tarjetas de crédito acá en Corea no funcionan con claves Entonces tú solamente pasas tu tarjeta de crédito y... Whatever La historia fue muy... Estúpida, fue de hueón, como decimos en Chile, porque eh, me subí al metro y, claro, uno en el metro ya despreocupado. Entonces, como que supongo que la dejé en alguna parte y me bajé del metro y me bajé si la billetera era Ustedes son como tú, tú. ¿Cómo te explicas que eso es posible? Bueno, a mí esas weas me pasan. Uf. La cosa es que, eh, yo quedé así como, oh, perdí mi billetera, eh, ya, no tenía cómo salir del metro porque tú aquí en Corea cuando sales del metro tienes que volver a pasar tu tarjeta como tu chimoni o la tarjeta de transporte, tienes que usarla y no tenía cómo salir del metro. Yo dije no, entonces no voy a salir del metro y me voy a ir a la última estación, me fui a la, última, a la última estación del metro y todas las estaciones tienen algo que se llama como bunchilmul que es como donde están las cosas perdidas, como tú lo vas a buscar a esos lugares. Y fui a ese lugar y tampoco estaba y yo así como, eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La cosa es que el sistema en Corea funciona de la siguiente forma eh, Tú cuando vas a reportar algo que se te pierde Tú dejas un número de contacto, dejas las características de lo que perdiste, etcétera, Y ellos hacen como un, una búsqueda ahí en el, en el sistema para ver si es que apareció o no tu, tu, tu objeto Había pasado tres metros atrás del de, de que yo había dejado mi billetera y no, no, no habían encontrado nada, la señora del aseo CO tampoco como les dije así que me volví a hacer lo que tenía que hacer en esa otra estación y yo en mi mente así como ya de... <ríe> lo que más lamentaba era eh, que había perdido mi dos timonys de Jungkook <ríe> ¡Mira la estupidez por la chucha que me preocupo! <ríe> Eran dos y una que es súper exclusiva que ya no existe así que salió a la venta hace muchos años atrás y es un tesoro tenerla y la otra es más nueva, pero también está sudado y es como, bueno, son objetos muy importantes para mí y está es mi tarjeta de crédito Bloqueé mi tarjeta de crédito chilena, CMR tiene una, una, una cuestión en la aplicación muy bacán que tú puedes desactivar tu tarjeta y no la pueden usar, así que la desescribí de ahí y la tarjeta coreana no la desactivé porque dije, mmm, no, tampoco tengo tanta plata en realidad, ¿para qué? Mejor prefiero ir al banco, ir a sacar una nueva y bloquear la anterior, etcétera, etcétera La cosa es que llegué acá a mi casa y fui a dar el parte a la policía Porque obviamente también tengo que dejar a, aviso en la policía Para que me den un certificado, al igual que en todos los países Yo creo que en el mundo uno hace como una nota en la policía Para que te vayan a... Eh, para que tu reportes tu pérdida Y puedas sacar un documento de identidad nuevo Hoy día un amigo me tiene una talla y me dijo así como casi en broma Así como, o sea, eres ilegal y yo así como, eh, claro, no tengo nada con qué identificarme Porque yo tenía mi tarjeta como de repente Residencia coreana eh, acá perdida en alguna parte de seúl que yo no sé por pues, qué llevo a la estación de policía había un partido de fútbol pero todos los policías demasiado demasiado demasiado demasiado así como focus on me así como ya bueno estamos a encontrar la billetera y así todo buscando así llamando y todo así como se metieron a mil páginas web y todo me dijeron no, sabéis que no hay rastro de billetera? Pero, déjanos tu número de teléfono, me anotaron el nombre, etcétera, etcétera Y me dieron como una página me dijo, ¿podrías intentar buscar en esta página Porque cuando se encuentran cosas perdidas las suben a esta página Y yo, oh ya, bacán, gracias Me meto ahora a la página Y está la billetera Alguien la encontró y dio aviso de ella Y la dejó en estos lugares de los metros que les digo yo Y llamo ahora y me dicen, sí tu billetera está acá, puedes venir a buscarla ahora si quieres. Y yo así como, me puto explicas. Yo así como, Dashi Joaquín Heyuseo, así como, por favor, así como una vez más, veamos que sea yo. Le dicte mi nombre, dije, mira dentro hay dos timoni de un grupo K-pong. Me dice, ah, sí, sí es tuya, sí es tuya. Estoy seguro que es tuya. Y yo así como ya yeah, y me, me dijo sí está y coincidía todo así que me dijo que fuera mañana a buscar la billetera y estas son cosas que yo digo así como weón eh. sabéis qué? Eh, me como que me cayeron como lágrimas pero no me cayeron lágrimas como de estrés o pena como uno podría pensar me cayeron lágrimas como de weón o sea para los que vivimos en Latinoamérica, o hemos vivido en lati eh, Latinoamérica, etcétera, etcétera, sabemos que cuando se te pierde algo, hay un 1% de posibilidades que recuperes tus cosas. Es muy, muy difícil. Y sabemos también de que, obviamente, eh, si es que no se te pierde por, por tu irresponsabilidad, Puede que también te la roben y eso pasa mucho. Sabemos las altas tasas de delincuencia, sobre todo que hay en el transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, como que me pasan este tipo de cosas, como que empiezo a creer en la humanidad, así como, weón. Y lo peor de todo, lo peor de todo. Es que, eh, no es primera vez que me pasa Les voy a grabar otro video con eso porque estoy preparando como una serie documental de muchas cosas que me han pasado en Corea Y una de las tantas cosas que me pasa en Corea es que siempre pierdo cosas y que siempre aparecen Y yo así como, es que vos me qué Entonces, a lo que voy es que estoy muy agradecido Yo, yo sé que es cero probable de que la persona que encontró esta billetera vaya siquiera a ver este video o menos entender lo que estoy diciendo Pero quiero decir de que amo, amo este país por, por muchas cosas Pero el otro día yo hablaba con una amiga y le decía El tema de sentirte seguro, de estar en un lugar donde sabes que si esto no es mío Yo lo dejo ahí, o si no me lo llevo pero me aseguro de que tú tengas esto de regreso y me quedo claro con, hoy día con todas las personas de la estación de metro a la que fui todos buscando mi billetera los policías todos ayudándome yo así como weón realmente es mi irresponsabilidad fue mi culpa porque yo dejé imbécilmente la billetera en el metro y salí del metro así como ta y claro la dejé ahí y fue mi responsabilidad ¿cachai? pero de ahí a que alguien la haya encontrado se haya dado el trabajo de llevarla a la sala de cosas, objetos perdidos, dejar un reporte, y subir esto a internet para que yo lo pudiese ver, o sea, es que, weón, me querí wear. Es una página que se llama Lost 112, para que ustedes la puedan ver si es que vienen a Corea algún día, y en esta página tú pones así como, esto es lo que se me perdió, bla bla bla bla bla, y, weón, es, o sea, loco. Así que mañana le voy a grabar cuando recupere mi billetera Porque estoy seguro que la voy a recuperar Así que eso ya va a ser el cierre de este video Mostrarles cómo obtengo la billetera Porque estoy 100% seguro de que la voy a encontrar Y que la voy a tener Bueno, he llegado hasta acá, hasta la estación Y miren por favor, miren Acá está, acá está la billetera Y si se fijan, adentro está Están las Timony de Jungkook Que no sé por qué era lo que más me importaba Pero las cosas es que están todas mis cosas adentro y en esta sala, que se llama como la sala como de, de management del, de la estación, me entregaron todas mis cosas, así que de verdad, estoy muy, muy feliz. Así que eso, son cosas que me dejan atónito, estoy muy feliz, pero saben, no estoy feliz por haber recuperado la billetera, sino como lo que dije al principio de este video, estoy muy feliz por saber de que en el mundo existe mucha gente buena y también como la existen en nuestros países en Latinoamérica yo no estoy queriendo decir que en Latinoamérica estas cosas no pasen porque si sí pasan a mí por ejemplo en Chile se me ha perdido mi billetera con todos mis documentos con dinero en efectivo que es cosa de sacarlo y votar lo demás y la persona que ha encontrado mi, mi documento, mi billetera ha ido a dejar mis cosas a la puerta de mi casa y yo en Chile entonces esto es algo que Maya trasciende países, trasciende eh, eh, barreras culturales trasciende todo, es algo como humano, es algo de pensar en el otro y yo creo que esas son las cosas que yo digo que en este país sobran mucho, hay mucha gente que piensa en el otro aunque Mucha gente, obviamente, le gusta destacar a veces las cosas negativas, pero son cosas que digo, weón, o sea, gente buena va a ver en Chile, gente buena va a ver en Corea, y va a ver en todo el mundo, y yo espero de verdad que toda la gente que vea este video, o si es que algún día llegasen a ver este video, tengan ese valor fundamental de que todas las cosas por las que atraviesa una persona cuando se le pierde algo, por tan mínimo que puede ser, puede significar algo muy importante el día de mañana. Tenía que grabarle esto, tenía que contarles antes que todo, porque esto acaba de pasar. Estoy... Estoy living Estoy muy living Así que eso Muchas gracias por haber visto este video Así como muy randommente eh, Denle un like Suscríbase acá abajo No sé Y eso Nos vemos Y comenta acá abajo si le han, han pasado cosas parecidas a las mías Porque realmente Estas cosas hace, hace bien Hablar de esto Y hace bien Que entre nosotros Entre todos los humanos del mundo mundial Compartamos estos valores Así que weón bueno, <ríe> Estoy muy feliz Muchas, muchas gracias. Bye, bye.